¡Hola, hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Betty, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a estar haciendo... Bueno, yo les voy a estar dando unos tips muy buenos para que así puedan grabar TikToks y se les hagan virales. Pero antes de iniciar con el video, vámonos con el intro. Y es que en la vida todo se puede... que le gustó el in nuevo intro porque tuve que cambiarlo ya que pues en el primer video bueno este es mi segundo video y en el primer video mío pues vieron que había un intro diferente y no es que en cada uno de los videos voy a poner un intro diferente sino que quise poner como cambiar ya de intro porque sé como era de inicio así que continuamos en el video de hoy pues como vieron vamos a estar bueno otra vez me equivoqué. Voy a estar dándole unos tips muy, muy, muy, muy, muy buenos. Y disculpen mi peinado, pero. Unos tips súper buenos que pueden utilizar para grabar TikToks y que se le hagan naturalmente virales. No que de un momento a otro, de una vez se le hagan virales, pero de momentos a momentos, en su tiempo, se le vayan haciendo virales. Así que, continuamos. El primer tip que le doy es siempre utilizar el filtro de bling bling, no sé si saben cuál es, pero voy a dejarle como la foto de la portadita del filtro aquí, para que así se va. es súper buena y en realidad si entran a mi cuenta de TikTok van a ver que utilizo bastante ese filtro, no es que mis videos se tan tanto tan virales, pero lo utilizo y son muy buenos. Porque cuando uno tiene bastante iluminación, como por ejemplo aquí se me nota, como la ventana, el sol de la ventana, pues básicamente así brilla. Así que es mi primer tip. Mi segundo tip que le doy es que mantengan como la iluminación natural. O sea, no utilicen, no tienen que poner una lámpara por aquí, una lámpara por allá para que entre la iluminación, sino si este día, obviamente. Solamente tienes que ponerte donde hay una ventana Donde entre sol Como estoy yo aquí Y ya, porque yo tengo el aro acá Miren Pero no lo estoy usando porque Entra bastante iluminación hoy de día Por eso Y ese es una, una, un tip Bueno, mi segundo tip Que se lo estoy, Porque básicamente en TikTok Los videos que se hacen más virales Son los que se utilizan naturalmente El color y sin filtro mi tercer tip, bueno vamos por el tercero, yo en realidad pensé que perdí la puta, pero vamos por el tercero El tercer tip que yo le doy es que nunca, o sea, pueden que usen filtros para comida y cosas así, pero como que sean natural y no usen tanto, tanto filtro porque Mientras más natural es el video o más natural es la iluminación o el color de la visión de calidad, es más bien yeah, digamos. O mucho mejor, porque así no... pues como les digo, no sé cómo no se ve tan raro. Mi cuarto tip que le doy a ustedes es que siempre como que... si ustedes van a grabar como un video de sentados... Soy yo. Coja un ángulo perfecto porque yo no voy a estar sentado y el teléfono va a estar allá arriba. O yo voy a estar sentado y el teléfono va a estar allá. So, depende de lo que ustedes vayan a grabar. Pero yo les digo que como que tengan un ángulo exacto donde ustedes se vean. Y si quieren ver su fondo, también donde se va su fondo. No todo el tiempo como que estrechito. Como okay. que sea amplio y que se vea súper cool. Y mi quinto y último tip que le doy, en realidad, este es súper súper súper importante. Y es que en el fondo puede que tú vivas en un lugar donde haya mucha naturaleza. Es algo muy bueno. Porque como les digo, en el tercero y segundo. Tercero y segundo. Que se utilizaría mucha iluminación Les digo que si viven en un lugar donde hay mucha naturaleza O sea que hay muchos árboles Que usen eso como un medio de entretenimiento Para los fondos de los TikToks ¿Por qué razón? Les explico Porque cuando uno graba en el fondo de árboles Se ve como tan, tan natural Y tan, tan bonito Que digamos que O sea, se ve súper bonito y pues ese es mi último tip Espero de que les haya gustado estos 5 tips que le di Y que espero de que lo utilicen Porque en realidad a mí me han funcionado bastante Y no es porque he utilizado el último tip Que fue el último, el número 5 Que les di sobre la naturaleza No es por eso sino porque en realidad yo no grabo como con tanta naturaleza atrás Y digamos que mis videos no se hacen tan tan tan virales Pero... Ve mis tiktoks para que así pues Se hagan virales, ¿qué te parece Así que no les voy a hablar más Dale like Suscríbete y comenta Si quieres El video de Imitando TikTok, tiktoks De famosas Siempre recuerden que siempre mis videos Que tengo que decírselos ahora Cuando yo me equivoqué En una palabra, les voy a dejar la como les digo, la corrección ahí arriba es obvio, que es algo que no he visto en ningún video de youtuber. Pero obviamente quiero hacer eso como para más corrección en las palabras que uno se equivoque. Como ven, yo me equivoqué en dos palabras ahorita. Y entonces, cuando yo vea el video, básicamente voy a editarlo y tengo que poner la corrección. Así que espero de que les haya gustado, denle like, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno, ni dos, ni cuatro, ni cien de mis videos. Así que denle like y nos vemos en el próximo video. Bye.